Luego sigue el detergente. Es, Usa este botecito para medirle. Y ahora le voy a mezclar. Mezcla, mezcla, mezcla, mezcla. Ya se está haciendo nuestro slime. Así que le voy a echar un poquito de colorante. A ver. Que es amarillo. Ustedes pueden escoger el colorante que quieran. Yo escogí amarillo. Porque está muy bonito. Y Luego... ¡oh! <risa> Miren, está saliendo color verde. Lo mezclo, lo mezclo, lo mezclo. Lo mezclo, lo mezclo. Se está haciendo verde. El slime está saliendo verde. A ver, voy a mezclar un poco más y luego lo tengo que amasar con las manos. Ya que tome forma, slime. Como creo que ya está tomando un poco de forma, ya lo voy a mezclar un poco más y ya lo voy a amasar porque ya está tomando la forma. Y me acabo dando cuenta que le eché mucho, mucho, mucho de tu gente. Así que le tengo que echar un poco más de pegamento. No cometan este error. Si echan una tapita de estos, echen dos. Esto, no cometan el mismo error que hice yo, que no le eché mucho. Y luego. Con ese creo que va a bastar. Y pues le vamos a mezclar. Ahora sí. Ya ya va a tomar la forma del slime. Bate, bate, chocolate. Bate, bate, chocolate. Bueno, es slime, no chocolate. Bate bate bate, bate, bate, bate, bate, bate. Ya va tomando el color. Así que cuando tome el color ya significa que se está haciendo. Y se ve como la textura que se está haciendo. Así que ya lo voy a agarrar con mis manos. Y pues ya creo que se está haciendo. Ahora lo vamos a estirar. Pues ya se está haciendo. Lo estiramos, lo amasamos. Y ya que no se pegue el slime, significa que ya está hecho. ¡Wow! eso este es slime verde. Ahora es momento. Se lo está pegando. Ya se está haciendo, ya se está haciendo. Ya, corta. Ya se está haciendo el slime, que es de color verde. Se amasa, se amasa. Se amasa el slime hasta que quede una textura. Si ya no se te pegan los dedos, significa que ya está listo todo el slime y ya le puedes echar brillantina. Está quedando. Ahí está mi bolita mágica que no les enseñé. Que servía. Ya se me está haciendo el slime porque ya no se me está pegando las manos. Ya casi. Lo hacemos, lo amasamos y pues hacemos, lo moldeamos. Y así hasta que ya no se te pegan los dedos. Si ya no se te pega, significa que ya está listo. Sí, lo amasamos y pues lo voy a pegar. A ver, significa que ya está listo. Y vamos a echarle las decoraciones. Acá tengo muchas. Acá tengo brillantina, polvos. Pero ustedes pueden usar lo que crean. Yo voy a usar brillantina, obviamente, porque amo la brillantina. Wow, me ha pasado. Eso va a quedar muy brilloso. Con mucha brillantina. Miren, guaca es verde con brillantina miren y acá le vamos a echar un poquito más y pues este es el primer slime este es el primer slime que usamos pegamento detergente y colorante y varios accesorios digan los comentarios ustedes ya habían dicho este slide en los comentarios aquí aquí en los comentarios y denle muchos like si quiere que haga otro... ¡Slime! Acá voy a hacer el slime de huevo. Y pues voy a echar la clara de huevo. Acá. La rompo. Uh, ah, me va a salir la yema. No sé. La yema, la pura yema aquí. Y pues acá me va a salir la clara. Y pues, acá voy a de depositar la yema del huevo. Y acá veo que me, se me puso una yema, así que lo voy a agarrar con la cuchara lo voy a agarrar. Y le vamos a echar jabón de trastes. Ya estoy usando acción, creo. Creo que es acción, no sé, pero ustedes pueden echar cualquiera. A mí sí, creo. Voy a echar poquito para ver si se hace. Revuelvo, revuelvo, revuelvo, revuelvo. Revuelvo, revuelvo. Como veo. Esto dice que solo es un huevo, un huevo nomás. Esto dice, pero si me falta huevos, pues yo lo voy a echar. Y mezclas, y mezclas. Bate, bate, chocolate, bate, bate, chocolate. Ahí va, ahí va. Bien. Chocolate, bate, bate. Y miren. Y no sé si se está haciendo o si es líquido. Bueno, abuelitos. le cambié por un tenedor porque la cuchara se me juntó y voy a echar más. Jabón. Le voy a echar un poquito. Poquito a poquito. Y voy a revolver. Y este slime se echa al refri. Este slime se echa al refri. Y luego después lo vamos a sacar. La mezcla. Wow. Creo que ya se. Y pues creo que le voy a echar más acción bueno detergente detergente y pues bueno voy todos como veo que es slime tengo que echar todo todo el detergente que está aquí porque si no no me va a salir el slime y pues tengo que echar todo el envase así que se lo voy a echar todo todo, todo, todo, hasta la última gota Y pues ya le va. vamos a mezclar Ay, oh, miren cómo está quedando con burbujitas Pero eso luego se quita Así que es una... ¡Wow! ¡Miren! se está haciendo, fíjense Miren la cosa, parece como Si fuera el diamante del anillo Anillo verde, linterna verde Así Así parece, como el que hizo Rafa de los polinesios que decía que el slime gigante que le tocó hacer Rafa. Te... ¡Wow! ¡Wow! Se está como haciendo. Se está haciendo. Y pues le ser colorante, aunque esto no lleva, pues le voy a echar le echar, aunque no lleva, ustedes le pueden echar. Esa es Y tres, dos, dos. Entonces le voy a echar dos. Y pues ya lo vamos a mezclar. A ver qué color toma y pone el rosado. A ver qué color toma. Como no me, no me está saliendo ningún color, le voy a poner más. Un poquito más porque el verde como que es muy fuerte y no se deja ver. Sí, no, si no, pero se ha más color. Mm, ya, todo el envase. mezcla mezcla, mezcla. Y se mezcla hasta que se revuelve el color. Miren, quiere quedar naranja esto. Sí, estaría padre si quedara naranja. Estaría padre. Porque se está como haciendo naranja aquí. No sé si lo a ver, pero creo que es así. Creo que los va a salir, tal vez, los va a salir, porque mire la consistencia. A ver, voy a ver, hasta la última gota lo voy a echar. Ya me acabé todo la pintura. Sigo, sigo, sigo batiendo Este es mi primer slime por pues si lo quieren ver Bate, bate, bate Bate, chocolate, bate bate, bate, bate, bate, bate Y acá tengo Unos perlitas que le voy a hacer Que se me acaban de tirar Esto va a terminar de ser un pastel Ya llevo claras de huevo Ya llevo maicena ¿Qué me falta? ¿Calletas? Para hacer este pastel. Y a mí va a quedar como un pastel bien lindo. Que y pues está quedando verde, pero como todos los de Nine ya ha sido verdes. Ya son, ya son todos verdes. Como que son verdes. Me gustaría echarle otro color como rojo. A ver qué. Ya le voy a echar al red Bueno, buditos Después de una hora Miren cómo quedó Quedó como un verde Así, un verde color Miren Y la consistencia Creo que vamos a ponerle florecitas y Después lo voy a mezclar no voy a hacer que sea como el otro slime, que solo le eché eso y no me salió. A ver, voy a ver. Lo voy a mezclar un poco más y ya lo voy a intentar tocar. Tan tan tan tan tan eso es super súper padre miren la consistencia se ve como si fuera como gel o algo así como se está volviendo un poco gelatinoso no sé si ustedes conocen pero no sé pero escuché de que ay, de que esto parecía moco de gorila un slime verde que le salió una youtuber ahora voy a intentar tocarlo Voy a agarrarme un poquito. No voy a hacer que sea como les. ¡Ay, ¡Oh, me estoy congelando! A ver. A ver. Bueno, este no es tan pegajoso. Lo voy a amasar. Lo voy a amasar. ¡Wow! Es súper padre. Miren. A ver, voy a agarrar otro poquito. Y pues lo voy a mover así hasta que se haga slime. Se me está pegando un poco. ya se lo junto. voy a juntarlo todo. Wow, está súper frío ustedes. Ustedes agarraron esto, está súper frío después de meter al congelador. Está súper frío. <ríe> Me estoy congelando las manos Pero lo hago por ustedes Solo por ustedes, muy. Solo por ustedes hago este reto Wow, este creo que sí va a salir No sé, tal vez sí, tal vez sí. Voy a ganar otro poquito más Wow, está súper frío Si ustedes supieran que está de frío Pero es parte de la diversión slime, esto está como gelatinoso ¿eh? tal vez se vuelve slime tal vez no pero la por lo que hago esto es para que los divertamos todos haciendo la casa con primos a ver si se me pega o más significa que no funciona slime, pero divertido para estar con los primos hermanos amigos familiares con conocidos super súper padre hacer estos slimes. Oigan, si ustedes ya conocían uno de estos slimes y les salió mándenme los comentarios. Bueno, aquí, aquí. Y recuerden darle muchos like por mis dedos pegajosos. <risa> Como gelatina. Bueno, esto este es el resultado de este slime que ha sido con clara de huevo y de detergente después de poner una hora así es como queda el slime miren para mí yo creo que sí salió este slime que es súper padre así que creo que sí salió así que sí estaría bueno para jugar así que esto se merece un like esto sí que se merece un like y sigamos con el siguiente Nos a vamos a seguir con el siguiente slime, así que sigamos bueno, voy a dar el quinto slide para finalizar el video, pero si no ven, tenía esta figurita de búho de y este nido y mi varita mágica que me ayuda a traer los ingredientes. Bueno, primero le echaremos pegamento, Pegamento. primero se le echa pegamento, segundo le vamos a echar colorante, yo tengo colorante azul pero ustedes pueden echar cualquier colorante, bueno, es opcional. Y le voy a mezclar Y pues se puede ver que se está haciendo un color se está haciendo, azul. se está haciendo azul Pero como no me gusta el color Le voy a echar más Porque aquí tengo. Y así Es del mismo color que el detergente Así que creo que no se va a notar mucho Y le voy a echar Bicarbonato de sodio Miren, esto es bicarbonato Y como mi cuchara es súper grande Solo le voy a echar la mitad. Es un activador, creo que es esto. decir que es un activador. Dicen que esto es un activador para el slime. Y si no se hace, le voy a echar más bicarbonato de sodio. Le voy a echar más y eso se falta. Y pues, ¡el último. Pues, acá le voy a echar el botelón, No me importa. Le he hecho mucho. Puede ser he demasiado, pero no me importa. Se va a hacer los likes de cerrado. Está tomando la consistencia que, como que se hizo, como que el primero está tomando la misma consistencia. Fíjense, este creo que sí se va a hacer. Este definitivamente se tiene que hacer. Fíjense, ¿qué consistencia tiene? Ya. Ahorita lo voy a poner con mis manos. Creo que se va a hacer este slime. Creo que sí se va a hacer. ¿Sabían que el bicarbonato de sodio dicen que es un activador para el slime? Dicen que es un activador para el slime. Por eso el bicarbonato de sodio a veces salen muchas recetas. Porque es un activador de slime. También es detergente. Es un activador. Activador significa que hace que funcione. Porque hay buitos que son más chiquitos. Y por eso les estoy explicando que no saben. Ahora, si no se hace, lo voy a echar más bicarbonato. Miren. ¡Ah! Se siente súper padre. Y pues a este le voy a echar las perlitas que están aquí. Le voy a echar. Todas, todas se las voy a echar. Pero súper rico. Ay, se siente súper rico. Si ustedes hacen este line con bolitas yo las... Se debe hacer con bolitas de unicel, pero con bolitas de perla es, lo que, es la misma consistencia que se hace con unicel. Se siente súper rico. Oh, este slime se lo recomiendo al 100. Al cien. Se, se lo recomiendo mucho. Este slime se lo recomiendo demasiado. Tanto que es mi favor. Creo que este slime es mi favorito de todos. Porque fíjense su consistencia. Si ustedes estuvieran tocando esto... es súper rico, súper rico, súper rico, súper rico. Le voy a echar más bolitas que se me acaban de caer. Es súper, súper, súper rico, súper rico. Se me están cayendo las bolitas. Y dicen que para que no se te pegue puedes usar este mismo detergente, para que no se te pegue. Es un consejo de Heribullitos. Y mi varita mágica que ahorita no la puedo tocar. Porque se va a ensuciar. Estoy haciendo rosada. ¿Qué pasa si le echo más bicarbonato? Es un experimento, ¿no? Póngame en los comentarios qué pasaría si le echara más bicarbonato. Pero, pues, la ya se está haciendo, así que... Pues Creo que sí, este slime sí está saliendo Así que sí, se los recomiendo Los den con bicarbonato, de pegamento Y detergente Es súper padre Sí se hace, sí se sí, hace sí, sí, sí, este slime ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico se siente! Pero como Aquí le voy a echar las bolitas Y voy a recoger las que se cayeron Para echárselas a un... Le voy a echar. Pero como solo se me hizo un poco raro Y como que me gustaría que tuviera más color Pues yo, además de las bolitas Creo que le voy a echar un poco de brillantina y se me acaba de regar esta Ok, entonces se he hecho esta, esta se he hecho. Y fíjense cómo brilla No se ve, no se ve, no se ve nada pero, voy a esto. Y ya vamos a terminar el video haciendo este slime. Y pues sí si se lo recomiendo, que hagan este slime con sus eran primos, amigos. Sería muy padre si lo hicieran juntos con sus familiares, amigos, tíos, primos. ustedes mismos. Y bueno, buitos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. y Yo me voy a quedar jugando con estos slimes que acabo de hacer. Pero recuerden darle muchos likes si quieren que hagan otro video como estos. Y suscribirse a mi canal y darle la campanita de notificación. Así que los quiero mucho. Mm, ¡Ay no! ¡Mua! ¡Mua!